Vamos a dar una información y vamos a ver si consiguen la, ¿me pueden conseguir la foto del señor Franklin Mirabal, cronista deportivo muy conocido. Y es que la lidón suspendió a Franklin Mirabal eh, y lo sancionó por decir que, los to que si los toros llegan a la final, eh, se colapsa. Es un colapso para el béisbol invernal. ¿Sabe? menospreciando a un equipo eh, como los Toros del Este, que tienen una franquicia muy fuerte, poderosa, que es la número en la que está lidereando, eh, este Round Robin. Y creo que fue una falta de respeto de Franklin Mirabal. Muchos eh, están buscando la foto. Entonces... La Liga de Béisbol Invernal sancionó, a, y con una, una medida económica y una suspensión de dos partidos, al periodista Franklin Miranda tras manifestarse en un programa de televisión que calificó que los toros eran un colapso para el béisbol a través de la resolución disciplinaria de 2000 eh, 008 2019 2020 lidón informó que también que franklin mirabal fue multado por 25 mil pesos en su comentario en el programa el show de mediodía la entidad sostuvo que el comentario del comunicador constituye un calificativo inapropiado inaceptable y perjudicial para esta liga y para todos los asociados incluyendo al empleado del propio señor franklin mirabal miren qué pasa con esto señores el comentario si lo hubiera hecho Franklin sin pertenecer a, a ser un un empleado de, como quien dice de, del narrador de, de los tigres de Licey y de la Lidon, y de la Lidón si hubieran hecho si Franklin hubiera hecho ese comentario sin ser empleado no, so, yo lo veo genial, o sea, esa forma de, de, de hacer comentarios controversiales que yo digo que la que los cronistas lo, lo deportivos tienen que ser un poquito más fuertes porque como que solamente veo a Franklin en ese sentido. Pero para, ah, que eso, es, está bien. Pero que para eso debemos ser imparciales, pero no que podemos hay... trabajar para una ese empresa es que, y criticarla. Lo, lo que un pasado, Ahora si un el, pasado, no, no, él, vuelvo y digo, si Franklin me quedaba no hubiera sido empleado ni hubiera sido, sido narrador oficial del Licey. Ahí, no puede, no puede. Yo, él hubiera dicho, ese comentario no hubiera caído mal para mí, en mi, en mi opinión. Pero él pertenece a un equipo. Ahora él pertenece a un equipo y pertenece eh, a la liga. Y hacer ese comentario eh, denigrando a un equipo, perteneciente a él mismo, o sea, perteneciendo a esa misma liga, eso está mal. O sea, Franklin Mirabal se pasó en ese sentido, metió la pata, me bien metía... Y esa sanción de 25 mil pesos creo es poco. Le han dado una de 10 sí, mil. Una de, 150, de 100 mil. De 100, 100 mil. ¿sí? Ahora, hay que decir una realidad y a que le, y hay mucha gente que no le gusta, pero hay que decir una realidad. Franklin Mirabal le ha dado un color y una, y un y un, y un toque de rating, ¿sabes? de pasión. A esto de la de, de la de la pelota invernal con la forma que él narra los tigres de Licey. Hay que decir a verdad hay gente que no que no quiere saber Licey. Usted no puede saber Licey, pero usted tiene que reconocer que Franklin Mirabal le ha pero dado. Se ese le va ese la mano, siempre le va la mano. Pero está bien, eso hace que entonces que cua, público... cuando se lo hacen a él o cualquier jupeo de una vez. El flaco, por favor, sí, que pero... me deje ver el monitor. Ay, ay, miren, ay, ay, ay, que pero yo creo que, que Franklin... hoy fui al salón y me puse así como sí, bonito. Es, o sea, es, señores, verdad, yo voy es, al verdad. salón fusión que está en la calle Salcedo, esquina Libertad o Libertad con. Salcedo, como usted quiera, sí, pero eh, ahí está el salón fusión. Es Vamos, buena ella, bonita. en el mismo cometido de Franklin, la dita sí. hoy. ¡Pipa! entonces bueno yo eso es lo que le pasó al pobre Franklin Mirabal así que nada la ascensión creo que fue poquita debió darle más porque usted pertenece a la liga usted no debió hacer ese comentario ahora hay que reconocer que Franklin está haciendo un buen trabajo en la manera en que él está narrando los Tigres del liceo y eso lo veo bien muy bien trabajo creo que Franklin es uno de los periodistas más destacados ahora mismo a nivel nacional y pero eso ese comentario así como como siendo usted parte del equipo no no, no no eso no eso no está bien <risa>